Sí, mm. Chicos, chicos, chicos, chicos, chicos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dorrebit El programa de PAWA.cl dedicado a la música de videojuegos. Soy Snow. Exactamente. Y junto a mí se encuentran el resto de los jinetes del apocalipsis. <risa> sí, el resto de lo los <risa> El resto de los <risa> <risa> Bueno, picado, ¿eh? el resto de los giles, cabrón, los giles del apocalipsis. Los terribles de detonados. No, no, no. Sí, ¿por no qué tenemos si hay que pasarla bien, hay que pasarla ¿Por bien. ¿Por qué tenemos hay que, que partir bien? así? ¿Por qué con eso, no? O sea, ya, lo admito, ya, sí, me mandé una cagada. Debería haber probado el micrófono antes de conectarme en este stream. Mira, Pero por qué tenemos que empezar con esa yo, esos no, ataques yo, yo te iba yo te iba, yo te iba a yo me iba a morir con lo que te pasó, weón. Pues. Te tiraste solo a la piscina sí, y te, te a hacer todo. una referencia a sí, la sí, wea. Dije <ríe> como, no que no me va a pasar nada. Por nada. Por ¿Sí? No va a nada. Uh -huh. no, Oye, tal, ¿cómo sí, están? Bien. ¿Cómo están los cabros? Pues cuéntenme ¿cómo, cómo han estado? Yo yo sé que hay una persona que no está en su casa. Así que hay una persona. Oh, oh. oh. está sí, en su yo, casa? ¿O está en su casa? Oh. ¡Dios mío santo! Se sube. Oye, Oye eh, empezamos con los cagüires. Sí, es que este programa este tiene que ser 80% cagüires, 20% de gemes. Así de... Primer no. plano. No, así... Primero plano plato, plan, plan, plan. plan. No, esto es como Tore. Primero <risa> Oye, Oye, eh, ¿cómo hay estado usted? Venga, cuéntanos, ¿en qué, en, ¿cuáles son tus andanzas? Tenéis BTR por lo que, que estás cachando? ¿eh? Sí, como todos. En BTR rarísimo, <risa> En BTR erradísimo. Eh, sí, estoy con una velocidad de subida asquerosa Así que no sé cómo va a funcionar esto Pero tenemos fe Eso es lo que tenemos en este momento el... lo, lo último que, que tenemos cache, cache, Pero creme... no tenemos bitrate. ¿Sabéis por qué caché que teníais BTR? Güey? Porque te pegáis las mismas pegas que se manda el Ariel cuando hacemos los streampues ah, <risa> ¿Son las mismas? Te juro que son las mismas, güey. Te palo yo? Huevón, <risa> sí, qué cáncer no de ve estar así pero viejo así, 102 años, apenas corriendo la huevada. O sea, sí, no tengo DDR en este momento porque me pegué el pique ayer de Lima a Santiago de Chile. Allá eh, en este momento, eh en Santiago de Chile. Welcome to Chile again. Bien, bacán. What what's up No sé si decirte bacán o qué pena, huevón, arranca el, el, luego, sí, el me mejor país de Chile, hermano. El mejor país de mejor Chile, vos vieja. <risa> Todavía no, no entiendo lo que son las fases. Así, sé que sé que estamos en fase No, dos, vos piensas en Dragon Ball Z, piensa en Dragon Ball Z, sí. hermano, es lo, lo mejor. Ah, yeah. lo mejor. La está una es la más chanta. La mejor. una es la más chanta. Sí, <risa> sí. Oye, salud, salud. Oye, antes de continuar, mandamos saluditos a Tis 98 que nos está viendo desde México. ¡Oh, ¡Uy! ¡Excelente! excelente! Eh, yeah. pinche carnal, saludos pinche carnal. ETR Team Place también nos manda saluditos. Eh, saludos a todos, queridos preciosos, qué rico que estén acá acompañándonos en este día hermoso día lunes acá en sí. El año 2021. Esperamos que Mara, no sea maravillosos 35, 35 grados. 35 grados hermoso No, no. no, <risa> no, no, no, no, <risa> no día 3 no en palabras sí. para referirnos. Güey. Día 300 de marzo. <risa> <risa> Menos, sí. menos, tiri, menos 62 tiri. de marzo. Claro. <risa> oh. 2020. Hey, pero... Pero... <risa> ya, oye, ya, pues nos ha empezado con el 2020. Ya hizo su pego, ah, ya, ajá, ya se verdad. retiró, ya. Es un año nuevo. Tenemos que tener nuevos caminos. Ben bendiciones para el teorema. Para el teorema. <risa> <Pal> teorema. <risa> <risa> okay. Bueno, Pero está hey, está bueno. por favor, ya, orden, orden, foco, focus focus, focus, focus, focus, focus. A los que nos convoca. Espera, an an antes, antes, antes de continuar, anda, eh, obviamente ya presentamos a Tenecan y tenemos que presentar al resto del equipo. Tiempo. Junto a nosotros se encuentra el tecladista mágico Max. Y el de los dedos no. mágicos, eh, eh, Magic Fingers. Claro, lo, caché puso, po podemos, ahí, lo caché que puso. Podemos ahí. Podemos buscarnos un día, pueden, ahí a hacer ahí las comprobaciones. Lo <risa> eh, tengo cachado que Max puso la caja del teclado allá atrás. Solamente para aparentar que tiene dos teclados. ¿Cachai? Y pegarse un farca. <risa> hermano, soy el hombre orquesta, bueno, Soy el hombre orquesta. No me desafíes. No me desafíes. El, el Trigger, hermano, ahí, esto es Trigger. Latinoamérica. Esto es Latinoamérica. <risa> Todos somos hombre orquesta. Claro, Todos wey, hacemos ¿sabéis todo qué es lo más terrible de todo? De repente paso así, ya pasan como dos semanas Veo el teclado, digo, esta agua está, está más ploma wey. y Le paso el dedo y voy a estar así llena de polvo <risa> <risa> <risa> Bienvenido a Santiago Bienvenido a la cuarentena ¿Con qué le vamos a hacer, güey? Pero bueno, está bien Está ahí nuestro compañero Justy Gamer Que lo más probable es que sea nuestro querido Sebastián Alias Berud, así que un cariñoso abrazo Por vos hermanito sí, querido precioso no, no, manda, Aguante los K El otro día vio un diferido el del Final Fantasy VII tuvo la weá buena, pero me dieron invitar, sí. Puta, vez que estamos Ay, partiendo, bien. estamos sí. partiendo. Oh, tenemos, da, que, que poquito, que... da poquito, da no, no. sí. que... sí. poquito. Yo, yo me acordé de ti, güey. Bueno, sí. Yo me acordé de ti, me acordé de ti y dije, puta, el club sí, hubiese sido un buen invitado. O sea, ¿sí? Me acordé de todo el Rudolfo. En el programa pasado. Sí, sí. Para el invitar gente. Démosle. Dejamos el último paso a nuestro querido ahí, el hombre misterioso, le vamos a poner hoy día, el, el cibernauta misterioso, nuestro querido metal por supuesto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ese soy yo, ¡Uh! encantado de estar aquí, tengo? dando la cara ante toda la audiencia de Dorebi. encantadísimo. No vamos a decir por qué no tengo cámara en este momento, sí vamos y no a decir mejor. que eh, eh, eh, privilegié. Mi voz por encima de ah. mi imagen no, Ese eh, significa bueno, okay, bueno, Sacrificó bueno. un sentido Es <risa> un, un callero de... zodiaco sí. Este es un cayeron zodiaco Es cualquiera ¿no? Dije, sí. no. <risa> no sea por Atena No sea por Atena Si Atena me dice Sácate un ojo, yo me saco loco. Si Atena me dice Sácate el gusto, me saco uy todo caso wey? O sea, si te da con tú perdías el sentido del gusto es como cuando se ella perdía los sentidos. Claro, ya hay con el. Cómo, ¿Cómo era el octavo sentido? No me acuerdo ya. Acuerdo, no, el sexto pero... sentido. El séptimo Después, sentido. De Después de ahí. Ay, ya, no te que de brígido. Ocho sentidos donde... El séptimo <ríe> no, sentido. Pongámonos serio serio po. Hablemos ¿Está con el está estáis comiendo pan enfrente de los pobres, porque Nosotros te con sí. 4 a cinco. Dos cagones. <risa> sí. Y hay como dos que no usamos. A mí solo me queda el sentido común. A mí solo me queda el sentido común. Esa weá es un superpoder. Bueno, actualmente es un superpoder. Sí, es un superpoder, weón. Así que el que necesitáis. Está bien. Todo bien. Pero. Dos pato, dos pato, por favor, cuéntenos. ¿Cuáles son los temas para el día de hoy? Bueno, hoy está tal como escuchan es el tema de hoy? Hoy estamos hablando sobre Super Giant Games. ...desarrollador o estudio desarrollador de grandes juegos, a pesar de que no han sido muchos, cada uno ha sido bastante importante y trascendental en la industria de los videojuegos, y para los fanáticos también, entre ellos Bastion, Transistor, Fire, y el reciente lanzado Hades. Hades, aguante Hades, guacho. Pero antes de comenzar con ellos, pasemos antes a las de noticias partir. de la semana. El escándalo de la semana, no. en la semana? Sí, entre... El entre ellos güey eh, Entre ellos, el tal como lo dijimos la semana pasada eh, MacFest estuvo eh, anunciando que pronto iban a tener novedades Pero no pensábamos que iba a ser tan pronto ¿Por qué? Tan pronto Uy, Sí, bro. tan pronto Porque eh, durante estos últimos días anunciaron que la junta directiva de MacFest Renunciaba tras las acusaciones de abuso oh. Este anuncio fue realizado el día sábado A través de <risa> Twitter sí. Sí, en Donde eh, dejaron claro de que todas las directivas, los seis miembros de la directiva Renunciaban, tomando efecto inmediatamente Y se sumaban tres nuevos miembros de la directiva y con, eh, esto tiene la intención de que se esclarezca todas las situaciones que están pasando con MAGFEST que para la gente que no recuerda eh, esto se debe a que empezaron en noviembre a eh, anunciarse eh, acusaciones en su contra Debido sí. al abuso de poder que estaba realizando la junta con ellos eh, Y justamente se creó un sitio eh, llamado Amigos de MacFest En donde dejaban claro todo lo que estaba ocurriendo Y indicaban que eh, todos estos problemas estaban relacionados con el director ejecutivo Paul Birtel eh, Que actualmente fue llamado a renunciar y que justamente eh, en donde se concentran todas las situaciones que estuvieron pasando durante el último tiempo con MacFest. así que este es un llamado entre ellos para empezar a limpiar asperezas y ojalá que eh, puedan volver a renacer porque estas acusaciones fueron bastante severas. Sí, el drama sí. es que si te acusan de una cuestión tan brígida, lo que va a cagar no van a ser los nombres de los buenos que lo hicieron, sino el MacFest en Macf Macf sí, po, bueno, ¿cachai? Ese es el problema. La marca. O sea, claro. La marca te queda... Te queda mea... Mea funadies, pues bueno. Ese es el real problema, po. ¿cómo, cómo salváis MacFest después de la cagada que se mandaron estos güeyones? Claro. Claro, igual hay que hacer ahí una aclaración de que si bien... Eh, renunció la directiva... Eh... Tengo entendido que el CEO, o el mismísimo FUNAO, que era como la fuente de todas las funas, digamos, de abuso de poder, creo, que él, no creo que él renunció. Creo que él... Sí, doy, no todavía se, va, se mantiene y por eso están haciendo el llamado a que renuncie, que tenga el mismo gesto. Claro, entonces igual mucha gente decía que, oye, qué bueno que se esté planteando cambiar estas cosas y que se esté viendo cómo mejorar la situación, pero... Eh, hay una persona que todavía no renuncia y que debería renunciar y que no es la no persona debería... que debería renunciar exacto bueno pero igual a la larga la espera acá eh, la espera es que directamente esto sirva para una reestructuración que, al final eso es lo que le importaba a la gente que sí. el espíritu de MacFest vuelva si acuerdo, todo lo que hablamos la semana pasada y que esto sea una señal también pues, para el resto de los eventos que claro. ha tenido problemas en ese sentido, para entender de que a la larga lo que importa son los asistentes y la experiencia que esos asistentes puedan tener en el evento claro. Porque si no, al final, no, no tiene sentido Igual, sí, como se ha visto muchas favor. veces, Backfest es un... Mira, no quiero decir que es un evento de contracultura, pero sí nace como una respuesta a una necesidad Sería... Bebo. Muy sí, curioso, sí. sería muy curioso que eventualmente alguien tuviera que crear sí. algo en respuesta a Max Antes sí, de la abrí del la puerta, Claro, abrió sí. la puerta que se, se dieron otros eventos similares Y bueno, sí. la, hasta el momento han habido hartos virtuales y a pocos físicos de bueno, la contingencia Pero se ve que igual se están abriendo otras oportunidades, lo que es súper bueno ¿Sí? Sí, sí, dentro de todo, dicen que la variedad está el gusto también Así que igual si existe más sería bueno que existiera otra, otra cuestión como para, para, para, En el fondo sí. una hueá sí. de monopolio también Porque sí. solamente uno sí, tiene que tener el, el Si sí. pueden darte diferentes organizaciones y administraciones Te pueden dar experiencias muy distintas una de otra también sí claro. Oye, eh, justamente, eh, aparte, porque tenemos que continuar con las otras noticias porque partimos eh, tarde. Sí. Eh, es que eh, te escuchas poquito, claro, Tenecan, me anuncian por acá. Steve Gamer. Y Biltox oh, Pabu bueno, eh, bueno, nos bueno, está siguiendo. Bueno. Muchas gracias. Mira, qué bonito. Bueno, Pero, mira. Pedimos perdón de antemano. Sí. Por cualquier lo que mal rato. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que el, el, el MetaRus eh, se advenió del audio y el Tenecan se advenió del video. No. Son, una, sí. misma Son una misma persona. MetaRus es una misma persona quiero que sepan eso que son la misma persona son compromisos ahora. que uno que son los compromisos que uno tiene que hacer para que esto se mantenga arriba y ahora o sea, como el tenecan dije... el, el, el, TNCAN, el TNCAN está en chile ¿eh? este weón perdió un perdió un sentido literalmente por la vista y el Tenecan perdió la habla es lo que está pasando ¿no? claro. ¡Ah! <risa> oye pero, sí, ¿pero ¿qué aprendí, más? Historia, ¿qué ¿aprendí más? historia con, bare, con baradit weón bueno. para caché vale. Historia secreta del BGM sí. en Chile. El BGM. Pr pronto haremos un libro al respecto. Ok, pronto lo estoy escribiendo. Man. Sí, ya. Ahí, ahí, tecleando, ya. Oye, pasemos a la segunda noticia. Eh, esta oh, no. lo trae Tenecan, y en donde justamente tiene sí. que ver con un, un sello discográfico que apoya bastante a... Apoya, dejémoslo así nomás. <risa> apoyaba, a, ahora apoyaba a eh, los se, compositores se eh, supo que... independientes. Sí, claro, Porque sí. Eh, esto tiene que ver con Materia Collective y con los pagos arte, de los artistas. Ahí, que puedes para extenderte. Sucio dinero. Sí, para, para profundizar un poco, Materia Collective es un sello que nace en 2015 a raíz de varios proyectos de, de comunidad, digamos, PGM. Y estos claro. proyectos crecieron bien rápido, eh, lo que dio el pie a que se convirtiera en algo más grande, que es materia colectiva. Eh, está, está, está dividido en varias cosas: está como materia community, está en materia music, está en materia varias cosas. En el fondo, lo que ocurrió es que durante el año 2020, estos compadres se les ocurrió eh, hacer un cambio estructural demasiado grande, que se les fue en collera, claramente, en, en Buen Chile, ¿no? Porque. Digamos que en 2020 no fue un año fácil para nadie Y bueno, así le fue en collera Y tampoco es una excusa Pero se le fue en collera ese cambio, digamos, estructural Y se registraron Falta, digamos, o ausencias De pagos de varios artistas eh, Esto nació en Twitter A raíz de que varios artistas que estaban relacionados Con el videojuego Celeste eh, Y que habían hecho Un disco de remixes de Celeste Que se llama Celeste Besides, creo Sí, sí Besides Me corrigan, Besides. Me, corrigan no, si está, me equivoco entonces, claro, la compositora del juego había hecho este disco de remixes con varios otros compositores y se empezó a dar en Twitter esta, digamos, este, esta funa, por decirlo de alguna forma, porque Materia no estaba pagando hace rato. Yo soy parte de Materia Collective y varios somos también, digamos, o somos parte de la comunidad, digamos, no tenemos tanto que ver con la parte administrativa, pero hemos hecho digamos, canciones para discos colaborativos dentro del sello y eh, mucha gente que también había participado en esto, que son proyectos que igual tienen retribución, digamos también empezamos a salir a decir digamos, que no nos pagaban cerrado hace rato tampoco y yo personalmente sentía hace rato eh, que de repente quizás había, había algún tipo de bifurcación entre los tipos de materia porque como decía, esta materia community esta materia music, y yo decía de repente la gente que está en la parte, digamos, más grande de materia y que lleva como claro. la parte económica más gruesa, que son los videojuegos como Celeste, La Undertale, que también está bajo el sello, eh, y otros varios juegos, también viejos. Eh, a lo mejor a ellos tienen un trato especial y a ellos sí les han pagado, pero claro. se dio en Twitter que varios nos dimos cuenta que no, que efectivamente esto era algo que era transversal a toda la gente que trabaja con materia mm. y, eh, bueno... La, la FUNA empezó a crecer y a crecer y salió harta gente a decir que bueno confiábamos en, en el management de, de materia pero que era el colmo, que sobre todo en el 2020 cuando todos los artistas sí, lo que... estábamos estábamos más necesitados se les ocurrió no pagarnos lo que, yo ve, lo que yo veo que es un poco preocupante Porque claro, uno puede decir como ya tenéis problemas con los pagos Y ya, puta, dos meses y a mí me se yo creo, yo lo considero quizás un poquito entendible ya, ok, tenéis dramas, ¿cachai? Pero por lo que yo estoy leyendo, por lo que yo leí en alguna de la, de los testimonios De las personas que fueron sumándose, digamos Era que no les pagaban como desde julio del, del 26 de julio del 2019, ¿cachai? Entonces igual es... Es una Exacto. cuestión incluso un poco ridícula, ya es una cuestión de ni siquiera error. Es, yo estoy seguro que eso no, sé, no lo podéis catalogar como error, mm -hmm. Entonces sí, igual es preocupante, sí. porque en eso es preocupante porque la gente, nosotros los músicos, igual depositamos confianza en, lo, en este tipo de sellos y penca que te pasa esta cuestión. Po. O sea, yo, yo con los cabros no somos, no somos parte de Material Collective, por suerte. <risa> Pero pero yo me acuerdo ¿cachai? Que tú, tú tuviste dramas con materia po, y, y, y fue antes de esto po, ¿cachai? Fue antes de lo no, que sí. está pasando ahora po. Hemos tenido hartos problemas de comunicación Hemos tenido hartos problemas De, de management de, de gente que empezó en la comunidad Oye, sabes que a mí me gustaría sacar mi disco Con materia con Pero resulta que, no sé, po, por X razón Dejaron de contestarte los mails Y quedaste con el disco claro. en la mano Y no tenía con qué publicarlo entonces, claro, ahí se empezaron a dar este tipo de cosas Y eh, explotó el otro día Que fue cuando salió, digamos, la mismísima compositora claro. Y los demás arregladores de ese disco Que claramente ha vendido mucho eh, a decir oye, ¿sabéis que no nos pagan a sonar? Y me dice yo eh, Entonces, uno piensa La cantidad de plata que debe dar, por ejemplo, la banda sonora del Undertale Y que mucho. no les paguen sí, Y que no se pague Es eh, eh. Curioso porque digamos que la banda sonora de Lander es una de las cuestiones que más reproducciones de, de tener en los últimos años. Ni siquiera en la industria del BGM, es como transversalmente en la industria musical. Casi. Claro. Entonces ya era. ya fue, ya fue una funa importante porque, claro. O sea, más encima en el año que se le ocurre no pagar Claro. Bueno, ojalá, ojalá igual igual, claro, pues, eh, materia dice que en una dice, claro, que en el fondo que no, no habíamos visto los pagos y la cuestión y que habíamos tenido múltiples problemas pero un año es mucho, me encuentro que es mucho me encuentro sí. que hay algo raro ahí sí. quizás pa los pagos algo, pasan por ayuda. Banco Estado por eso <risa> ah, que sí. usted tiene la tarjeta antigua no, no le vamos a pagar oye, apareció una visita por ahí, Max hasta es tuyo ¿cómo te asociaron este <risa> <risa> bueno, la, la Gabriela no vea eso, que no vea eso ah, oh, ¿no? que no claro. no Ahí está. Ups. Este, este, ¿Sabes Oops. por qué es negro? ¿Sabes por qué es negro? Porque se asoció con materia colectiva. hoy ah. uh, uh, <risa> pasemos, a, a, pasemos a las recomendaciones. Antes de la tema no, no, no, no, no. Sí, recommendations with love. With love, with all the love of the VGM. <risa> Yo tengo, yo tengo una recomendación que quiero hacer, muy personal, que es una recomendación que descubrí hoy día, de hecho, por eso para mí está está tan fresquito, tan increíble, que es el soundtrack del juego Hades, de lo que vamos a hablar, del que vamos a hablar en un ratito más. Uh -huh. Está en Spotify, pero creo que también creo que también hay un, eh, uno de estos videos larguitos con todos los con todo sí. el soundtrack así como pegadito y está en YouTube, me parece haberlo visto, pero dejé ahí el de, el de Spotify porque yo ocupo Spotify y está todo, están como los 30 temas y de hecho lo estoy escuchando ahora man, y es un viaje pero increíble, yo yo, yo yo yo no jugué al juego y creo que estoy, estoy, estoy recorriendo el juego en este minuto, así que más que recomendado el soundtrack de Hades, del, Hades. siempre se me olvida Hades. el que, de Darren, de Edith, de Darren Hades. Corp. De, de, de, de, de Darren Kirk se llama. O Darren Kirk, claro. Así que más recomendado el guacho. Ahí, muy, muy, muy recomendado. Yo nomás, Metaru, sí. creo que tú tenías una recomendación con uno. No, yo sí, tengo una Sí, ah, yo también ah, sí, tengo sí, una sí. recomendación. Dale. Ah, pero, no, pero, ya, por favor, por favor, Stompato, usted primero. No, no, no. Sí, sí. es que es, es por el orden de la, de la pauta. Pero si no, continuamos contigo. No vas. Por eso no, no, dicho, pero, no, que está bien, bien. don Pato, no se preocupe. Yo recomiendo ahora. Bueno, lo que yo quería recomendar es... <ríe> lo, que yo requerí, lo que yo quería recomendar esta vez, que lo iba a recomendar la semana pasada y se me olvidó que había que ponerlo en la pauta. Entonces, ahora sí lo puse en la pauta, así que ahora sí lo recomiendo. De es un canal de YouTube que se llama GST. GST. Así, como GST. Sí, GST. Es que GST. en realidad, básicamente... GCT estamos en Latinoamérica. Bueno, bueno. ¿Qué es la gracia de este canal? ¿Qué es la gracia de este canal es que este canal es un canal que se dedica a explorar la música de los videojuegos a través del formato del mixtape. Esto es con eh, eh, utilizando el audio original de todos estos de todos estos juegos. Inicialmente el canal partió con lo que era la Sega Genesis Y la, recor la recorrió extensivamente sí, Y canal estos no mixtapes de... Mira, estos mixtapes se manejaban primero de forma temática Por ejemplo, eh, rock, eh, eh, música dance Y otros otro temas, golf incluso en algún momento Y eh, uh -huh. eventualmente ahora está cubriendo todo lo que es la Super Nintendo Y aparte de eso tienen también features para diversos artistas. Como por ejemplo, ahí lo, de hecho está saliendo ahora en el stream creo, que sale Barry lich Barry lich es el compositor de la banda year. sonora de Top Gear. Mira. Está también Tim Falling. Eh, hace poco también salió David, eh, David Weiss. David Weiss está agachando. Y eh, bueno. es... A la larga son mixes muy buenos porque aparte de todos esos mixes, de, de, de estos, features, estos mixes, tiene otros donde se dedica básicamente a pasarlo bien, ya sea como mezclas que combinan un poco la música de cada uno de estos juegos dentro de estas temáticas y eh, les agregan cierto flavor. ¿verdad? Como por ejemplo remixes, por ejemplo, en el, para que se hagan una idea, en el caso del Streets of Rage, te hace una comparativa con los temas que inspiraron esa banda sonora. Con la música dance y house que existía en esa época. Y en verdad, son todos los mixes son muy buenos, muy fascinables. Y todos son descargables. Así que Mira, bueno. eh, es ah, muy bueno, orgán. De hecho, más que recomendado darle una vuelta. Mm. Y lo bueno es que el canal ha sido bastante constante. Así que todas las semanas hay un mix, o todos los meses en realidad hay un mix nuevo que se puede escuchar Sí, justamente sí. estaba revisando el canal y eh, se ve que pues, produce por lo menos un video mensual así que bastante recomendado bueno. Bien bueno, sí. buen Ahora, descubrimiento sí. nos mandaste día, creo bueno, Muchas gracias Metaru Y pasemos finalmente a mi recomendación Antes de ello, eh, pues, mandamos saluditos a ponio 25 que nos está viendo desde Colombia, muchas sí. gracias Aguante. Uh, Bien, aguante Fraternal Desde Chile Saludo. Desde Mira el mejor dos. país de Chile <risa> Mi recomendación eh, <risa> Tiene que ver con un canal eh, Que se dedica bastante A documentar Speedruns oh. Es el canal de Summon Insult Y Principalmente oh. explica las historias Detrás de los speedruns eh, Que logró los primeros retos cómo fue que eh, el speedrun fue alimentándose dentro de, de algunos de los juegos eh, y aparte que se puede. Yo me he tocado con los videos de este canal. Sí. Estos son como la, los canales los videos que te salen en recomendaciones. Sí, los canales que te salen recomendaciones. <risa> sí. Lo peor de todo sí, es, es que uno empieza a ver estos videos y la narrativa es tan genial no que no paras. Sí. No paráis, sí mm. es, verdad. es verdad, es como una adicción la weá después hace como... un. a acostar temprano. Sí. Son 3 de la mañana. Y, y son videos que no, no, no, no, no, no. duran como 40 minutos, 30, 50 minutos. Entonces, es justamente no te das ni cuenta cuando ya llevas la mitad del video consumido y tú dices, va. Clásico, es, clásico es, momento: o día sí me acuesto temprano, o no, sí. ya son las 3 de la mañana. Sí. Exacto. <risa> <risa> así que, ¿cómo, ah, no, está, dormir? Sí, así que ¿Cómo no dormir. <risa> sí. Muy recomendado, bastante entretenido y si te interesan los speedrunks, es un muy buen material. Super. Gracias Patito y por su recomendación. Muchas, muchas gracias. Sí. Muy buena. Bueno. Bueno, ¿nos ponemos Brigio? O... Sí, nos ponemos, nos ponemos Brigio. Directo ¿sí? al infierno. Sí, nos vamos <risa> directamente al infierno. Porque vamos a. a al apocalipsis. Sobre Super Giant Games. Y wow. Ya a estas alturas es bastante poco común, no digo que es raro, pero sí es poco común de que si alguien te menciona Super Giant Games no los conozca. Es muy posible de que si no lo han escuchado, por lo menos se saben algún título de ellos. Entre ellos, el último que ha sido mencionado. Ya que con cuatro títulos a su haber, lleva 10 eh, años la compañía. Eh, todos los títulos superan el 80% en Metacritic tanto en crítica como por sí. los mismos usuarios sí, y sí, sus juegos se han hecho famosos por sus estilos artísticos únicos su increíble composición y despliegue pliego musical así como también su narrativa historias y mecánicas dentro de los juegos justamente con el lanzamiento de este último título eh, Hades es un buen momento para repasar la historia detrás de esta compañía Sonido. eh la te la, te la parto nomás pues igual la tengo la tengo acá guachito sí dale que aquí le pasé a la otra el pantalla estudio, y con la... el estudio <ríe> el estudio parte digamos eh, con solo dos personas que fueron Amy Rao y Gavin, Gavin Simon Rao comenzó en la industria de los videojuegos luego de graduarse de la carrera de lengua inglesa cuando ingresó a Electronic Arts para trabajar en la serie Command and Conquer bueno, bueno siendo responsable del trajo el diseño para Command and Conquer Red Alert 3, Red Alert perdón, 3 y luego de Command and Conquer 3 eh, Tiberium Wars Fue en este último proyecto donde conoció a Gaten La vida dentro del mundo de los videojuegos para Gaten no puede ser más distinta a la de Amir Ya que a la edad de 15 años, Simon ingresó a Westwood Studios como tester para Command and Conquer Yuri's Revenge Simon estuvo trabajando en cada proyecto del estudio, lo que produjo su rápido ascenso dentro del departamento de QA esto se debía a sus, a sus habilidades como ingeniero, diseñador y también por sus habilidades como jugador Bueno, que las tiene todas, buen brígido sí. En su momento fue el campeón en 1 vs 1 de Command Conquer Generations y Command Conquer 3 Fue en la serie de Command Conquer donde ambos se, con, se conocieron y luego, en el 2009, deciden dejar Electronic Arts como los memes de Electronic Arts donde <ríe> tenés que comprar a los buenos por separado ¿eh? ¿Sí? No, es que tú tenés que pagarlos por separado Mudándose ambos juntos con el solo propósito de desarrollar, el, eh, desarrollar juegos. Esto fue decidido por ambos luego de ver eh, lo que otros desa desarrolladores independientes como Jonathan Blow, el desarrollador de Braid eh, y The Witness, eh, y Twisted Pixel, eh, estudio independiente, creado en la serie Explosion Man y de Gunstringer, Ga Gan sí. ese, no, ese, no, ese, no, ese no lo cacho estaban realizando los dos motivos por los cuales Annie Rao se volvió independiente, según él citó fueron los de contar con la completa libertad de realizar cualquier idea que ellos tengan y la velocidad con la cual estas ideas puedan ser implementadas, dos factores que son muy importantes al momento de creación y así fue como se formó Super Giant Games luego el equipo creció y para el final del desarrollo de su primer videojuego ya eran siete personas este juego resultó ser Bastion, Bastion sí, su, de, su debut y primer hit como independiente, el cual fue lanzado en el 2011 para Xbox Light Arcade. Sí. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, guacho? Eh? Soplao. sopladísimo, sopladísimo. Bueno, eso es más o menos el resumen. De, hay, hay un documental muy bonito, muy, muy bonito de cómo se fundó... de cómo se fundó... Eh, Super giant. super giant Games, Super giant games. así que yo se lo recomiendo. Yo lo vi también de y Está tiene mu mucho cariño porque a mí lo que más me, me, me enterneció es ver a los tipos como con ese sueño, con esas ganas de crear, de juntarse como en el en el, en el no sé, pues en el living de la casa de uno, tirar líneas así como, como hagamos esta cuestión y ya después tenía un juego así como a la mitad de hecho está increíble. que no ha pasado por por algún, por por algún proyecto que no ha tenido que partir de cero, yo lo no encuentro lo no encuentro horrible. Por lo menos a mí me llegó mucho. Así que... Um, igual lo podríamos dejar ahí después, Patito, ¿no? La, la historia sí. completa. Sí, vamos a dejar los, el el los enlaces, los vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales para que estén atentos, chicos. Y bueno, hablemos del primer título de que fruto. sacaron, que fue Bastion. O Bastion. Sí, hablamos de Bastion. Bastion. Sí. Eh, antes de continuar, mandamos claro. saluditos a Daivalkiria y muchas gracias por seguirnos. No, no, eh, no. <risas> <risas> <risas> bueno... Qué bueno que viendo. Sí. Bastion, cu cuyo desarrollo comenzó inmediatamente luego que se formó el estudio en 2009, fue íntegramente financiado por el equipo, y el grupo del juego claro. que fue desarrollado por cinco personas del equipo en un equ pequeño living en San José, siendo yeah. las grabaciones de audio y voces eh, realizadas en Nueva York. Entonces, tuvo tu justamente un desarrollo alrededor del país, porque San José sí. se encuentra en California. Eh, citando en una entrevista, Amir Rao eh, explica que la velocidad con la cual el equipo pudo desarrollar eh, se debía en parte a cómo integraban las ideas. El diseño inicial del ah. título vino luego de un periodo de nueve meses intensivos de prototipado y evolución. Lo que actualmente, para la gente que no conoce, se conoce como eh, desarrollo ágil se dedicaron mucho a ello, uh -huh. en el cual prefirieron integrar todo lo que se podía eh, lo más pronto posible para saber qué cosas resultaban y qué cosas fallaban. Oye, Patito, ¿tú tenías relación con este mundo? Como para que nos hagáis un paralelo, si sabéis de, de, de, de algún otro proceso que haya, que haya durado una cantidad de tiempo, como para hacer la comparación. Sí, mira, lo que se caracteriza bastante del desarrollo ágil es que en vez de dedicarse mucho tiempo a planificar porque ¿Ya? lo que se conoce eh, actualmente como eh, desarrollo cascada es que te dedicas inicialmente a hacer análisis, a planificar, a diseñar antes de empezar a construir eh, lo que puede ser un juego, un software independiente. El Prototipado ¿Ya? Rápido se dedica a tratar de sacar el producto mínimo viable eh, que es lo que se conoce así, porque te dedicas a desarrollar en bases a metas. Entonces tú desarrollas, mm -hmm. tratar de decir, ¿cómo hago algo que funcione para poder probarlo y saber si es que, ha eh, bien implementado o no? Entonces, en base claro. a ello, te eh, dedicas mucho tiempo a desarrollar mediante ciclos, ciclos de software, mm -hmm. eh, Conoce yeah. como Sprint. Entonces, en un lapso de dos semanas, tú dices, ya, en dos, dos semanas, ¿qué puedo hacer? ¿Ah, me dedico a hacer esto, ya. ¿Funcionó? Sí, ya. ¿Funcionó? No. Entonces, ¿qué lecciones se aprendieron? Y así vas iterando todo el tiempo. Entonces, sí, en no. vez de dedicarte a gestionar, te dedicas mucho a construir para saber si es que las cosas van bien o no. Y así fue como se la máster. Claro. Claro. claro. Por eso, es eh, bueno. fa fa falla rápido, falla seguido. Ese es como el concepto que está detrás. Ah, qué interesante. Claro. Está bonito. Está bonito, está bonito. Claro. Y justamente el juego fue iterado muchas veces, siendo fuertemente modificado y cambiado durante su proceso. Fue así como el equipo decidió que el juego se viera fracturado y flotando para que pudieran mostrar un cielo en el juego, algo generalmente imposible en los juegos isométricos. También decidieron no usar un sistema de mapas, lo que terminó logrando que el jugador pudiera ver fácilmente dónde habían y no estado. Y a partir de esta mecánica ¿Sí? se formó la historia del juego, que se centra en un desastre <risa> paralizante mundial llamado La Calamidad. El narrador que define el juego se consideró necesario para no ralentizar el enfoque de la acción del juego, con largas cadenas de texto o escenas cortadas, y al mismo tiempo permitir que se incluya información de fondo. Esto muestra cómo el equipo desarrolló la idea de lo que iba a ser Bastion de una manera única e inteligente. En lugar de decidir mm. que las cosas serían imposibles, simplemente crearon sus propias razones para justificar los sistemas que querían implementar, lo que permitió lograr un juego tan único. Entonces se le ocurrió una idea, en vez de estarlo planificando claro. y decir cómo lo implementamos, es como, no, pesco, lo construyo y veo si que resulta o no. Si resultó... Y, y funciona entonces, bacán, sino pura, claro, ya, si no... Claro, entonces si resultó comprende. es por qué. ¿Por qué necesitamos claro. que esto sea así? Eh, y ahí lo eh. justifican, no, porque esto es parte de la trama. Entonces, así como lograron expandirse de que en base a lo que desarrollaban, empezaban construyendo la idea. Oye, y mi sí. duda en verdad era si es que nueve meses... ¿Era harto o poco tiempo? Es, ese es como mi... Para, para hacer desarrollo para de para juegos... Un proyecto... Sí. ¿Sí? Dale, métalo. Eh, es que depende. Es que, por ejemplo, tú tenés que entender de que lo que limita por lo general un de, un, el desarrollo de cualquier proyecto es, son dos cosas una el financiamiento obvio sí, y dos eh, los mismos plazos que te puede poner por ejemplo dependiendo de los tratos que tú tengas con un publisher por ejemplo sí, con las menos que. por ejemplo hoy, hoy en día no prima tanto que por ejemplo tú queráis salir como en antiguamente pasada que tú queráis salir sí o sí en navidad claro. sí, para los juegos de super, para, claro. la, para la época del super nintendo que eh, tú salierais como navidad para noviembre, cosas así, era sí, Me acuerdo del, de la historia del, del juego del Etepo. Man. me acuerdo de esa cuestión. Cosas así, bueno, es un, como... la, la mayoría de las veces que un juego, cachai, que antiguamente o, o, la, o incluso hasta recientemente Que un juego sea apurado y que lo y que, que salga antes de tiempo se debe porque hay presiones para sacarlo antes Cachai, yeah. Obviamente, yo, yo me imagino que el proceso, por ejemplo, cuando tú estás creando, por ejemplo, un disco, eh, lo ideal es siempre tomarte todo el tiempo posible, pero tú igual tenés un plazo para cuando queréis salirlo, porque no podís estar 20 años, ¿cachai? Claro, eh, tiene, tiene que haber proceso. algún... Sí, bueno, pero, pero creo que aplica a todo proceso en verdad, que en el fondo uno tiene que decir como ya, podrá, haber no, haber, o sea, ¿podrá haberme no gustado algo, pero si no lo lanzo, ¿cachai? ...voy a estar siempre buscando perfección... ...y la perfección de repente va cambiando, muta mucho... ...entonces como que tenéis que decir... ...ya Filo, este va a ser mi proyecto... ...va a quedar así, mejoraré lo que tenga que mejorar... ...en el que sigue, hermano. Sí, claro. sí pues, este, pero es que igual igual acá hay un... ...por ejemplo, en el tema del desarrollo de los ...y lo que pasa, por ejemplo, en lo que mencionaban también... en ...este documental que tenía en ellos... ...que lo encontré demasiado relevante dentro de todo es que mm. ellos mencionaban que por ejemplo con Hades ellos hicieron algo que no habían hecho antes no habían hecho antes con todos los otros proyectos mm. que ellos habían tenido que era usar el early access ¿cachai? Claro. Sí correcto ah. ¿qué significó eso de que ellos mostraron su trabajo antes de que estuviera terminado y cualquiera claro. que haya estado en algún proceso creativo sabe lo incómodo que es mostrar un por sí, lo menos pues. por ejemplo un dibujo antes de que esté sí. no Incluso, sí, la ejemplo, maqueta no queda igual pú, es como, tú no querés que la gente vea eso porque tú sabes que no es bueno, no es como debería sonar sí, Sabes que no sé, voy sí, a sí. tener cualquier rollo con el tema Y obviamente sí, en el desarrollo de sí. videojuegos probablemente pasa lo mismo Que es muy fácil que la gente te juzgue pensando que eso es un proceso El trabajo un, final Terminado sí, Y sí, sí, sí. si bien es Comprendo, cierto, pucha, todos todos podemos estar, como todos podemos decir Ay, no, he trabajado, yo me he jugado todos los juegos Y yo me sé todos los juegos porque yo soy true gamer Bueno uno, uno como, como consumidor de videojuegos, como consumidor de contenidos, no necesariamente mete en su juicio de un producto, que sea, en proceso ¿cachai? o terminado, eh, el... el, el no, no, nunca vaya a factorizar dentro de tu juicio el trabajo que hay detrás, porque no tenéis por qué tampoco. Claro. Tú, claro. tú simplemente pescaste el juego, lo jugaste y jugáis y pasáis tu, tu, tu, tu. En base a la experiencia. Del juego, claro. En base a la experiencia que tuviste, sí. Y ellos también mencionaban eso, que para ellos era súper importante, ¿cachai? Estar siempre leyendo lo que la gente opinaba, obviamente sí. no con un factor que tú fueras a decidir. Hemos visto que últimamente sí. han habido como mucha. No voy a hacer polémica pero sí ha habido mucho tema por ejemplo con temas de censura que se ha hablado que hace poco incluso como hubo el de... como la cuestión de como la película de Sonic que tuvo todo que en el fondo cambiaron al personaje por la opinión de la gente po. y eso o sea, no llevó a, no, a... mira ya verdad verdad yo nunca vamos a saber si eso fue real o no sí, no abordan lo lo conspiranoico diciendo que eso fue intencional parte de la pero en este caso mira en ah, este caso va. específico, cachai, por lo menos de lo que yo pude ver de, de ellos, el, los procesos creativos que ellos toman, cachai, para realizar sus mm. proyectos no son muy distintos a lo que tú podís ver, por ejemplo, no sé, pues, para lo que he visto yo, cachai, trabajando en esto. Eh, mm. Obviamente con otra escala, cachai, sí, claro. pero igual lo que, lo que prima a ellos, por ejemplo, cuando la chica que se encargaba del concept art, cachai, y tipo, la persona que se encargaba, como el, el compositor detrás de la música, él decía... Esto tiene que sonar como nosotros esperamos que debería sonar. ¿cachai? Como nosotros entendemos que por ejemplo, no sé, pues si estoy en el en el infierno le voy a poner una guitarra, pero esa guitarra, tengo 17 guitarras para sonar, ¿cachai? Y no puede sonar como por ejemplo si estoy en el infierno, no puede sonar como Doom. ¿Cachai? Claro, claro. Porque no es Doom pero la gente igual tiene una concepción pero tiene que claro, tiene que tener cierta, cierta coherencia con, con, con, con la historia con la historia sonora de la cuestión pues si ya doom suena esto Tenéis no, no. que buscar que suene más o menos parecido pero sin aludir a doom digamos. lo mismo pasado en el concept ¿cachai? en el concept ¿cachai? también hablaba de lo mismo el diseño de personajes el diseño de ambiente o sea por ejemplo cuando yo diseñaba en el minotauro existe una imagen colectiva de lo que debería ser el minotauro y eso está claro. bien, ¿cachai? no es como que te vaya a distanciar demasiado de eso, pero igual tendréis que agregar elementos tuyos que digan este minotauro es de esto. Entonces, este claro. es el minotauro que nosotros queremos Como de los, los elfos de, de Harry Potter. De Warcraft. Social... O los elfos de... Lo, o, por ejemplo, claro, claro. La, eh, la imagen, el, el, el impacto que tiene, por ejemplo, la estética que hay en Warcraft ha permeado casi todos, muchísimos proyectos que han venido después de eso, ¿cachai? Los orcos, sí. Pues. Pero, ¿cachai? Entre los orcos, los mm. elfos, ¿cachai? Mm. Toda la fantasía medieval que maneja Warcraft, claro. pero obviamente... Eh, y tú podés jugar con eso Alrededor de eso Pero nunca necesariamente tenés que Tomarlo como una base ¿sí? Ni tampoco, nah. mucho menos sentirte intimidado porque... ¿sí? Oye, a mí me sí, gustaría hacer un paréntesis chiquitito eh, me, me parece súper rescatable algo de, que, que estábamos conversando en Bastion Que tiene que ver con Esto fue el 2009 Sí, eh, sí. sí es esto, estos compadres venían de un background, digamos, de EA, que es un monstruo dentro de la industria sí. Y los locos venían sí. de un team eh, de jugar de dentro de esa industria Que para la gente que no sabe, eh, el Quality Assurance es básicamente la gente que testea y prueba que eh, El juego funcione bien y qué es lo que se puede claro. mejorar, y si es que hay bugs, Y eh, es una parte fundamental de la industria y eh, me encanta el cambio de mentalidad que tuvieron en el, en el Hades de hacer ese proceso casi con la comunidad de que ya, de gente que ya le gustan los juegos de Super Giant Game Games, ¿cachai? Así como veis o sea, que tenemos esta idea está es súper súper súper súper recontra mega beta, pero se los vamos a mostrar y quiero que nos digan qué opinan ustedes para que nosotros lo podamos ir mejorando en conjunto, ¿cachai? Porque en la industria tradicional creo que no lo no, no pasa es algo que no he visto no pues no pasa ¿cachai? no pasa no pasa es que es complicado que no, es que, es que igual, pucha, eso esto es lo que uno siempre dice, ¿cachai? Cuando habláis como de estudios como Supergiant, ¿cachai? O sea, así. Es que todos los estudios, cuando tú presentáis un proyecto, ¿cachai? Tú siempre tenés que tener presente lo siguiente. Es que esa cuestión se tiene que vender. Tú tenés que vender, tú estás no. vendiéndole. ¿Cachai? Obviamente, por ejemplo, cuando tú habláis de una compañía como EA, como Ubisoft, ¿cachai? Ahí tenía un problema solucionado, que es el tema de la plata. ¿Cachai? Porque ellos no, se financian no. a sí mismos pero por ejemplo, yo tengo un gol pongo eh, por ejemplo, un, tenemos un juego acá, un proyecto súper bacán que fue Long On Days que está mm. con el respaldo de Atlus, mm. porque el juego es muy bacán, pero no es porque la industria en sí a, a, a nivel grande no se, va a, no se va a molestar con un proyecto así de chico no es como Ubisoft no hubiera sacado un proyecto así chico, no porque ellos son muy grandes sino porque ellos ya pueden trabajar a escalas que obviamente no tienen que ver con lo que pasaría como un juego como ese, ¿cachai? Por ejemplo, mucha gente hoy en día se queja de que juegos como Fallout no tienen rivales, ¿cachai? Porque a la escala que trabaja Bethesda para poder sacar como un juego en Fallout es descomunal, es inalcanzable para cualquier estudio de 10, 20 personas. Pero esas 10, 20 personas obviamente pues bueno. pueden trabajar en escalas mucho más personales y más cercanas sí que es lo que trabajaría un estudio como Bethesda que tiene como, no sé, 10 pues, personas única y exclusivamente modelando pernos ¿cachai? Claro. y por eso, por eso existe es como esta, escucha, no sé si la palabra es la correcta, esta dicotomía de que los estudios indie los estudios más chicos pueden generar eh, experiencias que los estudios grandes no pueden, que se ven como claro. o más comerciales, o más épicas, etc. y eso igual, no. eso, eso, eso es lo que, que, es que acá acá, lo, lo muy... a la cercanía, ¿o no? como la que tienen con la gente bueno. obvio cachai porque igual obvio. obviamente siempre ha habido en el desarrollo de videojuegos siempre ha existido un concepto de recursos uno pensaría que ahora que ya no estamos como limitados, como no sé, porque ten, tenía el chip de la Nintendo que te aguanta, cierto gráfico tú no tenéis que manejarte dentro de los recursos que podéis manejar para mostrar cosas en tu pantalla hoy en día igual el tema de los recursos siempre te afecta a tu tema de desarrollo, tenéis que trabajar, por ejemplo si, si yo tengo un, team, tengo un team de 10 personas, yo no me puedo hacer un Fallout no puedo, o sea, no tengo de dónde, ¿cachai? Eh, porque tampoco no tengo plata ¿Cachai? Mm. Porque tampoco no tengo el respaldo de un publisher que me vaya a contar. Y la gente claro. que lo ha intentado, la gente que lo ha intentado, lamentablemente no encuentra con la realidad que tú para poder. I imagínate, mira, eh, y esto parece súper estúpido, ¿cachai? Y yo creo que es como lo, lo voy a contar así como la última, antes de seguir interrumpiendo, pero piensa que muchos estudios chicos, muchos estudios chicos, no tienen una persona dedicada a manejarle las redes sociales. Al que, que, por ejemplo, si tú ves una compañía como SEGA... Bueno, el, el, el CM de Sonic... Es súper famoso porque él revitalizó la marca. Pero eso es un team de personas trabajando solamente en Sonic. ¿Cachai? Solamente no. en el Twitter de Sonic. Y otro team que trabaja en el, en el Instagram de Sonic. ¿Cachai? Y otro team que trabaja, no sé, en la marca de SEGA. Otro en SEGA de Europa, ¿cachai? Eso en un team de 10 personas... No lo va a hacer no, una persona 11, no tiene que ser uno de los mismos que están en ese tipo, ¿cachai? Entonces ahí veis cómo ¿cuál, cuál es el tema, a la escala que tú tenéis que trabajar, los recursos que tú tenéis y cómo esos manejos de recursos va influenciando, por ejemplo, el trabajo que tú vayas haciendo. Si tú veis sí. los juegos que ha hecho Supergiant, ¿cachai? Que son bastios, que son transistores, ellos tienen elementos que ellos les permiten trabajar. En detalles, que de repente Por ejemplo, el narrador de Bastion ¿Cachai? Yo le decía ahora A Tenkan, antes de empezar el stream A mí en Transistor, aparte de que la, la banda sonora Es maravillosa, el arte es maravilloso El diseño de la protagonista es maravilloso A mí me encanta el hecho de que el juego Tiene un botón para cantar Y tú puedes estar en el juego <risa> tú un botón para cantar y cantas ¿Qué divertido? Esos, esos son weá Que, ¿cachai? que te hacen sentido dentro del juego Y son weá también que son funcionales pero son maravillosas, ¿pú? y de repente eso no lo podéis ver en un juego como, no sé, ¿cachai? Red Dead Redemption, porque... Claro. ¿pa' qué? No, no, se, eso es como... Se, ¿pa' qué, po'? Sí, aquí no. vaya a Red Dead Redemption y interpretáis un botón ¿pa' qué? Para pa decir Jihau. <risa> oye, sí, sí. oye no. sí, sigamos un poquito eh, revisando Bastion porque otra característica importante del juego y de todos los juegos de Super Giant Games fue el estilo de arte. Gen Z, la mujer detrás de los increíbles visuales, declaró que lo que el equipo quería lograr con Bastion era lograr que a pesar del entorno post apocalíptico todavía había mucha belleza en ese mundo. Sí se inspiró en los juegos isométricos japoneses clásicos y comentó que trató de canalizar la belleza y el encanto creado por píxeles que tenían esos juegos. Además Sí destacó su alegría para de poder presentar su obra de arte en su forma más pura y básica, la pintura. Sin embargo, uno de los desafíos que sí. enfrentó al hacer este tipo de obra de arte para un juego isométrico fue el legado que habían dejado otros juegos isométricos. Muchos de este estilo gráfico a menudo tenían formas angulares que se ajustaban a la cuadrícula isométrica. Sin embargo, los elementos pintados sí. a mano de Bastion no se presentaban directamente en este tipo de juego. A pesar de este hecho, es seguro de que Jens tuvo mucho éxito a crear obras de arte con un estilo único y hermoso que parecían encajar perfectamente con este tipo de juegos. Además del arte, sí, el arte el, es precioso, ¿no? sí, sí. además del arte, el sonido fue una parte clave del atractivo del juego. Cualquiera que haya jugado Bastion eh, les contará sobre su hermosa banda sonora y lo integral que es para el juego. Tan in integral, de hecho, que en algunos casos los niveles vinieron después de la música y se moldearon en torno a su <risa> sensación. El responsable del audio y la banda sonora del juego era el amigo de la infancia de Rao, eh, Darren Korf. Korf nunca antes había trabajado en la partitura de un videojuego. Había trabajado en algunos programas de televisión y películas de menor escala. Pero los juegos eran un panorama completamente nuevo para él. Korf claramente había encontrado su elemento. Describió la música de Bastion como trip-hop de la frontera acústica. <risa> <risa> es súper bien conceptualizado, está o súper sea, sí. bien conceptualizado sí. yo, y, y afirmó que su intención era que la banda sonora del juego evocara elementos de la frontera mezclados con, con un mundo de fantasía exótica la banda sonora se grabó dentro del armario de Korf en Nueva York y según Korf se hizo mediante la combinación de ritmo muy muestrados en capas junto con elementos acústicos además de componer la música Korf escribió todas las letras de la banda sonora la banda sonora incluye cuatro temas vocales. Build Up World, What's Left Undone, Mother I'm Here y Setting Sail Coming Home. Built Up World presenta la voz de Ashley Lynn Barrett, que tuvo gran relevancia en el siguiente juego. Eh, What's Left Unknown presenta la de, eh, voz del narrador eh, Logan Cunningham y Madeline Manhill presenta a y tanto a Cord como Barrett actúan en Setting Sail Coming Home. Es más, la música fue tan alogiada que después de mucha insistencia de los fanáticos, Super Giant Games, que no tenía planes iniciales de realizar, eh, lanzó la banda sonora digitalmente con dos canciones inéditas. L Luego de ello un CD físico de edición limitada Firmado por KOF fue lanzado el 2 de septiembre del 2001 2011 Y la banda sonora vendió 30.000 copias en noviembre de 2011 El 15 de marzo de no, no, 2012 no, no, no, no. Super Giant Games lanzó la partitura para arreglos de piano y guitarra de KOF de Built Up World, Madam Here, Setting Sale, Coming Home y The Painting I'm Gonna Catch You gratis en su tienda y tal como lo mencionamos, la narración también fue un factor clave para el juego. El empleado de Super Giant Games, eh, Greg Cavazin, escribió las líneas de los narradores y declaró en una entrevista que quería que el narrador se sintiera como un viejo conocido. Cavazin quería lograr sí. esto, haciendo que el narrador comentara las acciones del juego sin importar cuán pequeñas pudieran haber sido. Este comentario consiste en que significaba la historia del jugador se contara en tiempo real a su propio ritmo. Kawasaki que declaró que querían que el juego se sintiera que estaba representado en su propia historia, no simplemente sentado y leyendo o escuchando. El narrador fue interpretado por Logan Cunningham, una voz que aparece en todos los juegos de Super Giant. Además de la narración fue dirigida por Darren Corp y más de 3000 líneas fueron grabadas por Cunningham y Corp en el armario de Corp. <tose> Eh, el narrador es uno de los elementos más distintivos del juego y definitivamente, eh, definitivamente agrega una capa adicional de profundidad y disfruten a la experiencia que hace jugar, que jugar sea un placer. placer. El título fue lanzado el 20 de julio de 2011 para Xbox Live Arcade teniendo una asombrosa recepción por la crítica y con un nivel de ventas bastante bueno para hacer eh, plataforma arcade porque recordemos que... Eh, Xbox Live Arcade se lanzó exclusivamente para eh, la consola Xbox, y luego para Xbox 360, por lo tanto era, no eran muchos los usuarios, pero aún así logró más de 200.000 unidades vendidas durante el primer semestre a través de Xbox ¡Cabó! Live Arcade, y con más de 500.000 unidades vendidas durante su primer año luego de su posterior lanzamiento en Steam. Recordemos que estamos hablando de 2011, oh. cuando recién 2011. La, el, los desarrollo de juegos indie estaba cobrando gran relevancia. Sí, oye, y Qué me harto. gustaría hacer ahí otro paréntesis, que hace yo creo que hace 12 años, que fue en 2009, uh -huh. 2009, 12 años, o sea, 2021, ¿Sí? no era, no, o sea, estaba empezando recién, yo diría, todo el tema de del home studio, o sea yo creo que gente tenía home studio pero tenía home studios con todo y bueno eh, no, no estaba tan, tan presente esa concepción de que de repente con un computador y con una interfaz podía grabar una banda solamente entera entonces me parece súper súper valorable y rescatable que hayan logrado un, un resultado musical y de, digamos de, de sonido también y narrativo y de voice acting tan notable con los recursos que tenían la sí, grande, sí, no normal, sí, siguen, siguen siendo equipos súper pequeños de trabajo boy. yo creo que ahora verdad, y creo que uno no entiende hasta que, hasta que te, te, te toca hacer algo parecido, no entendís lo que, de lo que, que estáis hablando con respecto a esto, porque uno claro, uno puede llenarse la boca diciendo de lo difícil que es, pero hasta que no lo veáis en carne propia es difícil en verdad entender de lo que estamos hablando o sea, tanto no. musical uh -huh. como a nivel de de, de programación del equipo de, de arte todo eso hicieron un trabajo yo creo que bien valorable para la fecha y, y yo creo que el resultado está súper bien merecido con razón la gente o sea con razón la gente los quiere tanto ese, ese, ese es mi sí. cierre de sí pero a, pasar, a pesar de todo para hacer un estudio chico ellos nunca han apelado a ejercer la presión en los desarrollos sino que todo tiene su tiempo mm. Mm eso se nota bastante, inclusive claro. en el documental que se vio, a pesar de que estaban teniendo la presión por lanzarle el E-Access, nunca se sintió de que tuvieran claro. con, con las prácticas que han tenido los eh, desarrollos de títulos AAA que son justamente sí. la, eh, ah, que estuvieran trabajando a sobre horas o que claro. derechamente eh, tuvieran presión para poder eh, entregar todo lo antes posible no, todo tiene su tiempo, si se cumple es genial y si no, se pasa para la siguiente etapa nomás la siguiente, la siguiente Se, iteración claro. de, de desarrollo hay que entregar la cuestión sí, en, hoy, en otras palabras. Haciendo, vamos a hacer un pequeño paréntesis solamente para mencionar que eh, agradecemos a Pollo 67 a <risa> Brachemania Dola P12 y L Lulix21, Lulix21 por seguirnos. Muchas gracias. Sí, sí gracias, sí, gracias, padre, gracias por estar padre. aquí con nosotros. Sí, gracias sí, por hacer una claro, voltita rico, en el qué rico, qué rico. Acaban, acaban de quedar inmortalizados en este capítulo del podcast como personas que nos siguen este episodio lo van a escuchar sí. tres años más y decir yo, yo estuve ahí ahora estuve ahí, yo, yo estuve ahí, ahí. cuando pasó sí. bueno sigamos sí. con el siguiente título que fue inmediatamente no, no. eh, empezado su desarrollo luego del lanzamiento de Bastion que fue Transistor ¿Queréis que lo, lo presente yo? Dale, Pinto? Max Ya, luego bueno. del éxito de Bastion La respuesta a lo que vendría después Llegó al equipo relo oh, Me lo pité Me lo pité, weón, me lo pité Gracias Gracias Es como termina un nuevo episodio Es <risa> no, como termina un nuevo episodio dentro, de Dora, ¿no? ¿no? Se murió <risa> El Techecan te se murió, weón <risa> Eh? Uy, Empezaron, sí, los... Bien, sí, Empezaron no, no, los juegos de Lambert Al Terecan le manda siempre la Tenemos gente que por primera sí, vez Primera vez no, vez no escucha eh, eh, Tenemos gente que por primera vez no escucha, se integra, participa Y qué hace el Alex ¡Pah! Mata a alguien. No, pero puta la cuestión. Esto no, todo, no sea, sea por lo menos. Es culpa por es que yo lo dije es pura envidia es pura envidia pura envidia, pura envidia, envidia no, me pasa siempre así que me, me ya vamos de nuevo. luego del éxito de Bastión, la respuesta a lo que vendría después llegó al equipo relativamente rápido ya que para otoño del 2011 estamos hablando del mismo año de cuando se lanzó el Bastión, el juego el Bastión, perdón eh, ya estaban eh, comenzando a crear prototipos de nuevas ideas para su próximo juego este juego fue Transistor ambientado en lo que es Casavin, en lo que Casavin perdió, perdón, describió como un escenario, paréntesis, vintage futurista, que en un Q&A. El juego una vez más siguió siendo isométrico, como el, como el anterior digamos, pero esta vez en lugar de centrarse en la acción, el juego tenía muchos más elementos estratégicos en las mismas preguntas y respuestas, Casabin afirmó que lo que el equipo quería lograr con este juego no era arreglar nada de lo que hicieron mal con Bastión, ojo con eso, sino hacer un nuevo juego con su propia identidad. Además, ese mismo equipo de 7 quería cacha, siete personas quería permanecer unido para el proyecto y eso también se logró y al final del desarrollo, ese equipo de 7 había crecido a 12. Que sigue siendo pocas personas. También querían sí. seguir siendo independientes y lo hicieron financiando eh, por completo este juego ellos mismos, usando el dinero ganado de Bastión. O Esa weá es eh, muy valorable, weón. Es como con lo que no, pasó con Hapgis. A mí me gustó. Así es como, weón, yo tengo toda mi fe depositada en esta weá. La o sea, weá tiene que salir bien para eso. Voy a hipotecar mi casa. Exactamente. Siempre, siempre ¿Sadiro? así. Siempre así. Todos los juegos en la carácter. Claro. Es que sí. Si vais a hacerlo, lo hacéis bien, pues te creís la cuestión Si no, ¿qué estáis vendiendo? Nadie vende viene, una weá media, weón, ¿cachai? No, no sé si viene o mal, da lo mismo, pero tiene que salir No, claro, no es esta, va, salir salga lo que salga La dirección de Transistor fue una decisión obvia para el equipo La jugabilidad, por ejemplo, era mucho más única que Bastión Con las mecánicas de rol centradas en la acción Esta vez, en lugar de abrirse camino a través de los enemigos Como un hack and slash género dentro de los videojuegos que enfatiza el combate como Bayonetta, God of War, by McRae entre otros, obviamente el jugador hace una pausa y establece una cadena de habilidades antes de ejecutarlas todas rápidamente en orden esto agrega capas adicionales de planificación y movimiento estratégico al juego, lo que permite una experiencia completamente nueva a lo que Super Giant había creado antes en Bastión. Había visto en el, en el documental, creo, que ese modo de pelea lo, lo implementaron estos tipos. No, no sé si entendí bien o, sí, o, sí, o, sí. o era lo correcto. Sí, no, Esto, sí. Ese modo lo inventaron sí. estos tipos, ¿cierto? Sí. sí. Eh, eh, según Casabin, este tema, este sistema, perdón, sin embargo, tomó un buen par de años de it iteración y desarrollo para llegar, para llegar a, obviamente. El equipo tenía como objetivo crear un sistema que ayudara a los jugadores a dictar el flujo de la batalla y al mismo tiempo capturar algo del drama y el suspenso que estaba presente en los juegos de rol tácticos y basados en turnos del pasado. Uh -huh. Varias innovaciones del título provino del entorno del juego El jugador es transportado desde el mundo post-apocalíptico de Bastión A una metrópolis futurista mucho más elegante y sexy Obviamente esto creó un tono completamente nuevo para el juego Configurándose como una aventura de ciencia ficción Muy diferente a la historia del título anterior Casabin declaró que El equipo esencialmente quería llevar a los jugadores a un juego En el que se pudieran experimentar la grandeza del escenario si bien se puede ver elementos de arte de bastión dentro del transistor, el estilo de juego nuevo de Super Giant difiere mucho. Siguiendo con la obra del arte pintada a mano, la dirección de Z, aparentemente había pasado de los juegos japoneses del paso a los del futuro. Si quieren rellenar me dicen nomás, cabrón. El juego también sí, logró no, utilizar no, una... No, le doy, le doy, le doy. El juego también logró utilizar una de sus características antiguas de una manera interesante. El arma utilizada por el protagonista del juego le da nombre al título, el Transisto. Narra una vez más las acciones del jugador a medida que ocurra. La voz del narrador, de Bastion, Logan Cunningham, como habíamos dicho, vuelve a ocupar el papel. Una característica presente en el primer juego de Super Giant Bastión obviamente no es nueva, pero esta vez la usan para innovar de una manera diferente. El uso de un arma como personaje que se comunica con el jugador y es fundamental para la trama del juego se, re se realiza de manera bastante única dentro de Transistor. El arma en sí encierra un gran misterio y es clave para muchos de los motivos del personaje. El hecho de que las armas sean importantes no es nada nuevo en la trama de cualquier historia. Obviamente, tenemos un lleno de, de armas importantes, pero usar el transistor como lo hace Super Giant dentro de este juego, como más que un objeto, es un personaje. Que, que entretenía como cuando sí. la Master Sword te habla, así como <risas> <risas> sigue hablando de por favor. Sí. A, a, a, el audio acá te... tú vais que ya se... claro. o sea, que Acá, claro. acá tú cachando que el enfoque de Super Giant se, se va marcando una una constante que va a ser parte sí. uno, de la identidad del, del estudio donde ellos incorporan la narrativa le dan un enfoque sí. a la narrativa de los juegos sí. pero no una narrativa primero en Bastion, obviamente el narrador es un elemento importante de la historia sí. pero en cada Transistor el narrador es, es un personaje dentro de la historia sí. y un elemento no. central dentro de la historia ¿cachai? porque tienes la protagonista no. que obviamente es la que va participando pero la historia, la narración se da desde el punto donde el narrador y la protagonista son una pareja. Hay una interacción entre ellos y eso es lo que va narrando la claro. historia. Si mm, ustedes fijáis, sí. uno de los elementos que se ha celebrado mucho con el hecho de. con Hades es que muchos roguelites, ¿cachai? O, sí, roguelikes, Muchos roguelites como que te dicen: hay una historia, sí. Sí, bacán, sí, viola, sí, tenemos una. Ahí, ahí está, ¿cachai? El cambio en Hades, eh, lo que se celebra mucho, es que esta narrativa es, eh, se adapta a lo que va pasando en el juego. Sí. ¿Qué es lo que va pasando? Que, que a la larga es lo que lo pone aparte de los otros ¿cachai? Y que vienen de nuevo, repitiendo lo mismo, ¿cachai? Es lo que va entregando la identidad de, de los juegos de Super -try. Sí, no, Oye, antes, lo, a, a, antes, antes de cualquier cosa, mandemos un saludo a Gankrack 360 que nos dejó un saludo Hola Pagua, sí, buena gracias. de donde nos, nos escribe, sí. ahí sí. de agua sí gracias, ah, gracias, gracias por uh, seguirnos. Muchas gracias, gracias, gracias Ahora sí tengan cuenta. Que yo quería mencionar que yo lo que siento que es muy único del transistor es cómo están conectados todos los factores del juego, tanto la mecánica del juego. De mecánica, digamos, de gameplay y todo Con la narrativa y con la música también Porque uh -huh. en este juego La música es mucho más Está mucho más presente como parte de la historia Digamos, desde el punto de vista De que la, el personaje principal es una cantante ¿Cachai? Claro. Entonces, ahí hay un, un, una conexión Digamos, súper importante entre, entre todos los factores artísticos Y de gameplay del juego que yo creo que ese fue otro nivel mucho más arriba de lo que había entrado con en Bastion, y eso yo lo encuentro notable también. Mira, está interesante, está interesante. Bueno, el audio también tomó un giro diferente dentro de Transistor. Kazavin notó esta vez más en las preguntas y respuestas que después de Bastion, Darren Corb había encontrado exitoso trabajar con su amiga y vocalista Ashley Barrett. Esto significó que Corb quería experimentar con su nuevo juego y hacer algo con un mayor enfoque en canciones y música lo cual fue considerado durante la creación de la narrativa del juego y significó que en el audio del proyecto contrastaba bastante con Bastion El equipo incorporó esto al convertir al protagonista principal del juego, Red <ríe> como en Pokémon, en cantante y usar a Barret como voz. Si bien algunos elementos siguen siendo bastante similares a saber, la percusión de las pistas, el estilo es muy diferente. En lugar de los diversos ruidos de Drip Hope el audio del juego era mucho más electrónico con pistas mucho más marcadas en el ritmo como si la dieran en cada una de estas este estilo va bien con un género de ciencia ficción y crea un paquete estilístico de audio y visual que se sienten muy, apro muy apropiado y completo en una publicación en el blog de Playstation Corp profundiza sobre su creación en la música Korp describió su género, hecho a sí mismo, y este término me encanta, como post-rock electrónico del viejo mundo. Y si, sí, bueno, en efecto, tú escucháis la cuestión, es un post-rock electrónico sí, del viejo pero... mundo. Yo no sabía cómo, cómo describirlo cuando lo escuché, hasta que vi esta cuestión y fui como, wow bueno, queda perfecto, queda perfecto, perfecto queda perfecto. perfecto. Y enumeró algunos de los instrumentos principales como guitarras eléctricas, arpas, acordeones, mandolinas, piano eléctrico y pads de sintetizador Corb también decidió... Utilizar música multicanal por primera vez Esto permitió al equipo encender y apagar partes del audio a voluntad Y le permitió experimentar usando solo ciertas partes de las pistas en diferentes momentos Esto una vez más creó una sensación completamente diferente para Transistor sobre Bastión Y le dio más espacio para probar cosas nuevas La banda sonora vendió 48.000 copias en los primeros 10 días de su lanzamiento 10 sí. días con 48.000 copias, hermano, hazte eso Transistor fue lanzado el 20 de mayo del 2014, un poco menos de tres años después de Bastion. Fue lanzado en una nueva generación de consolas, la PlayStation 4, y luego Transistor llegó a la PC un día después. Esta vez el equipo publicó el juego dejando atrás a Warner Brothers, y una vez más el título fue bien recibido tanto eh, comercial como críticamente. A finales del 2014 el juego había vendido alrededor de 600.000 copias, tanto en PC como en PlayStation 4, lo que significa que en realidad se había vendido más rápido que Bastion en ese momento de su vida. Críticamente, alcanzó las alturas que Bastión hizo, eh, hizo para alcanzar el 83 de metacrit Mira, el, el otro día Bastión había ido al 80, o ¿no? Había sido 80. Sí, va dependiendo de las ediciones, pero claro, había sido como un 82, claro. a ver, hizo un 83, pero la versión 93, de iOS, sí. la que se vio a futuro porque después fue lanzándose en otras plataformas, ha sido la más valorada ya. con 93. Ah, 93. Mira, mira, la revista oh, wow. oficial de PlayStation del Reino Unido llamó a Transistor, una visión creativa única que no debe perderse. Mientras que GameSpot declaró que hay un toque de magia, incluso de espiritualidad, en la historia de Transistor. Transistor se agregó a la lista de éxitos de Super Giant y con dos juegos en su haber, el estudio estaba a punto de embarcarse en un título realmente diferente a todo lo anterior. Son unos capos oh, estos bueno, cabros, weón. Como digo... Sí. Cuando, cuando tú veis el, el, el documental que, que dejamos ahí la historia completa de, de Super Giant, ves la pasión en, en, en los comentarios de los tipos veis que en verdad están dando toda la cuestión y se ven muy felices haciéndolo yo creo que igual el resultado es súper coherente con lo que con lo que trabajan te lo digo así como como, es que, como casi como fanático es que claro se nota, se nota mucho el, el, el trabajo en conjunto en todo momento del desarrollo porque sí. eso es algo que pasa mucho en el desarrollo de videojuegos que realmente repente tenés las, las, las metas creativas, digamos, iniciales que arman un documento de desarrollo y le dicen, ya tenemos que programar esto, tenemos que programar esto, tenemos que, que programar y dejan el arte y la música pues, para algo posterior en cambio, cuando se, se nota mucho cuando en un juego está todo hecho, digamos, en paralelo y de forma integral y con feedback entre todas las áreas, porque como te decía, algo muy valorable de este juego es que la música es parte de la narrativa, la narrativa es parte del arte y el arte es parte de la, digamos, de las mecánicas del juego y todo se complementa de una forma hermosa que es completamente distinto a decir, ok voy a hacer este juego de puzzle y ya, ¿qué, qué mono le puedo tirar encima y ya contrato a alguien que me dibuje unos monos arriba y chao. Y ya hay da música, así, sí, dos semanas claro. antes de que lance el juego sí, claro. Es súper, súper distinto Sí, es, es que es tal como anunciamos que el, su forma de crear el desarrollo del juego Va muy de la mano en que todos tienen que conocerse y todos tienen que saber en qué está haciendo cada uno Es parte sí. del espíritu que tiene este tipo de desarrollos en la cual cada uno sabe lo que está haciendo, cada uno sabe eh, cómo puede ir cooperando y cómo se va a integrar entonces al final tú no llegas armas por separado y luego integras aquí sencillamente por cada paso que das claro. todos avanzan al mismo tiempo entonces todos saben sí. a lo que vamos Exactamente. hay una narrativa a un nivel de, del estudio en sí mismo, por eso tiene tanta coherencia ¿cachai? Exacto. Como, está todo funcionando en pro de que eso salga de una forma y lo, lo logran súper bien, sí. oye Patito Cuéntame, dos cosas Nos quedan dos juegos y nos queda poco rato ¿Qué te tienes <ríe> que Que hagamos? Porque tenemos que escuchar música También, creo yo No, no Yo, ma, yo ma, opino ma. yo opino. Dale ¿A ¿Qué opinas? De repente, yo, digo, yo digo que dejemos Yo digo que dejemos el resto del podcast Como DLC <risa> eh? Igual, igual, igual si la hacer, gente, Podríamos ¿no? que, la, que la gente pague 8 dólares Pase, ¿cachai? Buena, por electrónica de... Claro, y si no, suscribir de... al Patreon Si se suscriben sí. al Patreon, ¿cachai? Eh, Les pasamos le el link Les le pasamos el link eh, dos días antes Oye, vos te estáis poniendo Vos sois la mente eh, el Comercial Comercial, weón, del, del, del, del, del podcast Está bien, obvio, está bien, me gusta obvio, bien. Obvio. ¿Algu Alguien Ay. tiene que hacer dinero En esta cuestión, ¿cachai? Tiene <ríe> que ponerle el, el signo de peso a no. esto los audífonos no se pagan solo, dice este No, no obvio, Oye, ¿tú crees que esta cuestión. Esta cuestión. Yo. Yo, pues yo, a mí. Yo, espérate, ¿a ustedes, no <risa> ¿a ustedes no les pagan? ¿A ustedes les pagan? ¿A ustedes les pagan? No, oye, pero. Palito, ¿qué, oye. ¿Qué te gusta que hagamos? Mira, eh, dado que igual. Eh, falta un poquito. Eh, yo creo que podemos. Derechamente dejar la, la historia del, del estudio. Porque hay un video que explica todo sí. lo que nosotros estamos hablando. Super sí. Super así, super. así que para Pyre, nos eh, vamos a dejar con la intriga y nos vamos derechamente a Hades. Porque ya con Pyre es, se va notando bastante el estilo que, que ya viene reflejado oh. basado en los dos títulos anteriores. Que todo se crea de cero. Y aún así Perfecto. se mantiene todo cohesionado eh, en cuanto a, a la forma en que trabajan. Y, y derechamente nos vamos a Hades porque para ellos también fue una revolución en la forma en que ellos crearon o por lo menos en cómo entregaban finalmente el producto que se vendría siendo claro. el juego. Eh, claro, a, a, antes de ello mandamos saluditos a, todo lo que sean sus, eh, a lo que todos los que están siguiendo sus a Team Smash 1. A Mata Kills uno Jimmy Vélez 19D023. Yes, muchas gracias. Y que me dice P Metaru. Se fue cuando del sí, el el lado comercial. Sí. Ah, <risa> I mean, sí. Muchas gracias a todos por dar una vueltita y por eh, seguirnos. Vamos directamente a Ades entonces. Sí, vamos a ver. Vamos, póngale, vamos. Póngale, póngale. Sí. Tras el lanzamiento de Pyre, que ahí vamos a dejar como intriga de qué fue lo que pasó. Super Giant Games está interesado en desarrollar un juego que ayudará a abrir su proceso de desarrollo a los jugadores. De modo que terminarán haciendo el mejor juego posible a partir de los comentarios de estos mismos. Reconocieron que esto no solo La ayudaría, sí, ayudaría en el, con el enfoque del juego, sino que también con los elementos narrativos. Por lo que optaron por utilizar el enfoque de acceso temprano, el Early Access, en el desarrollo de Hades, una vez que habían establecido las bases del juego. Voy a cambiar aquí el, el OST. Eso. Yo, yo, yo estaba todo el rato escuchando a, eh, Hades, weón. Es para el weón. <risa> o en el Field and Souls. Me faltan 15 temas. No, 13 temas no, y son largos porque eh, bueno, si la sí, gente me impresiona, llevo 5 minutos escuchando sí. llevo 5 eh, minutos escuchando mira, haciendo... los, di los discos anteriores eh, si lo pueden revisar porque están todos en Spotify eh, están todo, todos, todo, sí, están todos sí, son temas que no duran más allá de 4 o 5 minutos en ADES duran 8 o 9 son los que se te quieren sí, es, es como hombre, lo mismo que pasa, hombre, hombre. pasa, pasa que... es lo mismo que pasa con Cuphead ¿qué pasa con Dale, sí, dale sí. Tenecan Es que hay, hay un enfoque Hay un enfoque estilístico Y de, digamos, de, de las influencias Que eligieron hacer la banda sonora Que yo creo que sería bueno Que profundizáramos más adelante Porque de verdad que es Me parece que vale la pena recalcarlo, Es pues como la, la década del Yo diría que tiene que ver con la década del rock Que eligieron como influencia que mm. tiene que ver mucho con, eh, con lo hipnótico Por eso los testes duran tanto Sí, sí. sí tenía, tenía, un punto, tenía un buen punto Como Super Giant no, claro, un, claro. un pequeño equipo de unos 20 empleados Uff, modesto. <risa> sabía que solo podían emitir el acceso temprano en una plataforma Con la intención de luego migrar a otras plataformas cerca de la finalización del juego Super Supergiant había hablado con Epic Games Y se enteró de su intención de lanzar su propia store llamado Epic Games Store y sintió que la plataforma experimental era una combinación adecuada con Hades. La decisión de Super Supergiant se tornó parte debido al enfoque de Epic en los creadores de contenido, ya que Supergiant había desarrollado Hades en mente para que fuera un juego favorable para los streamers, que se beneficiaría a través de Epic Game Store. Supergiant anticipó que Hades tardaría unos 3 años en completarse, comparable al tiempo de desarrollo de subtítulos anteriores. En términos de la narrativa y el enfoque del juego, el equipo sobre Giant había discutido qué tipo de juego querían hacer a continuación y se decidió por un concepto que sería fácil de aprender y jugar, que podría jugarse en periodos muy cortos y tenía oportunidades para expandirse luego del lanzamiento, llevándolos hacia un juego Rocklight que en general había utilizado mejor el enfoque de acceso temprano. El enfoque Light también encajaba bien con sus objetivos de diseño de juegos anteriores, donde tenían como objetivo continuar agregando nuevos trucos o herramientas para el jugador que lo harían reconsiderar cómo han estado jugando juegos hasta ese momento. Bayer había intentado crear una narrativa ramificada y abierta, pero una vez que se lanzó el juego Supergiant reconoció que la mayoría de los jugadores solo jugarían el juego una vez, y por lo tanto perderían las perspectivas narrativas ramificadas. Con Hades, establecido como un roguelike, el equipo sintió que su enfoque narrativo ramificado sería mucho más apropiado, ya que el género requiere que los jugadores jueguen repetidamente a través del juego. Para el escenario, Supergiant consideró volver a visitar los mundos de sus juegos anteriores, pero sintió que en un escenario completamente nuevo sería mejor. El director creativo de Supergiant, Greg Casavin, se le ocurrió la idea de la mitología griega, un tema que había interesado desde su juventud. Originalmente se planeó que el tener el juego ambientado en los laberintos siempre cambiantes de Minos para apoyar las facetas roguelike, pero resultó difícil incorporar los factores narrativos ramificados. Esto lo llevó al concepto mm. general de Zagreus, tratando de escapar de su padre Hades. Casabin comparó a los dioses como una gran familia disfuncional en la que podemos vernos a nosotros mismos. <risa> me encanta y al hacer sí, que Zagreus no, intente bueno, no repetidamente y no pueda escapar de Hades proporcionaría tanto el equipo de comedia de payasadas que él sintió capturado por las relaciones de esta familia así como la experiencia del juego típicamente asociada con Light, donde en un momento el jugador puede sentirse invencible solo para ser rápidamente derrotado y devuelto al inicio del <risa> siguiente momento la narrativa de Dios griego también informó fácilmente, eh, fácilmente los beneficios que obtiene el jugador a medida que avanza el juego representado tanto en los diferentes poderes de los dioses y varios elementos de juego como Trials of the Gods, enfatizando la relación voluble que los dioses tenían entre sí. Estos fragmentos de diálogo avanzan con cada ejecución de juego, lo que hace que cada intento de escape sea significativo en comparación a los role -like tradicionales, que Super Saiyan sintió que ayudarían a atraer a más jugadores del juego. A diferencia de Bastion y Transistor, que eran juegos más lineales y por lo tanto tenían más control sobre cómo progresaba el jugador, Hades presentaba el desafío de escribir diálogos para las multitudes de rutas que el jugador podía progresar en el juego. Casabin y sus escritores redatan aproximadamente 10 horas de diálogo entre Zagreus y los personajes que no son jugadores, basándose en una gran cantidad de posibles eventos encadenados que solo podrían sucederle al jugador. Por ejemplo, mientras está en una oh. carrera, el jugador puede encontrarse con Eurydice y al regresar del centro principal, luego de fallar la carrera, encontrarse con el esposo de Eurydice. Orfeu, que debido a esta reunión previa, le pide al jugador que entregue un mensaje a Eurydice el próximo evento en la que la próxima vez que se encuentran. Estos eventos de diálogo también se vincularon a mejoras en el centro una vez que el jugador vio a través de la cadena de eventos. Eh, <risa> se, anunció, ah, se anunció el 6 de diciembre de 2018 durante The Games Awards y se confirmó como uno de los primeros títulos de tercero que se ofrecería la reciente anunciada Epic Games Store. Según Geoff Keighley, el presentador y organizador de programas The Games Awards, Amir Ravi y Greg Casabin de Supergiant se acercaron a él en el... Dice Summit en febrero sobre Hades y su intención de lanzarlo como título de acceso anticipado el mismo día a los Games Awards. Hades fue una exclusiva cronometrada de Epic Games Store que luego se lanzó para Steam el 10 de diciembre de 2019. Supergiant lanzó oficialmente juegos sin acceso anticipado el 17 de diciembre de 2020, coincidiendo con el lanzamiento de la plataforma Nintendo Switch. Aunque ah. en ese momento no se había planeado el guardado cruzado en la versión de Windows y Switch Supergiant tuvo que posponerlo hasta un Parches que se lanzó en diciembre del año pasado Con el guardado cruzado habilitado a través de la plataforma de cuentas de Epic Games Store Mira Son unos cabos estos cabros Bueno sí, Todos los genial. juegos que se lanzaron Mira Piensa que De todos todos los juegos que se lanzaron en la Epic Store exclusivamente Y te hablo de Casi Bueno no voy a decir todo porque no tengo la métrica a mano pero de ¿Eh? todos los que se lanzaron en la Epic Store de forma exclusiva es probable que Hades sea el único que no ha salido mal evaluado <risa> es, es el, el único es porque, y, y, y no solo eso, que no solo después de haber salido de la Epic Store y haber... o sea, no, no solo después de haber eh, pasado de la exclusividad que tenía en la Epic Store y haber sido lanzado en Steam y la Nintendo Switch fue cuando la gente lo empezó a descubrir y se empezó a dar cuenta de lo bueno que era sí. y así eventualmente llega incluso a ser nominado como juego del año. Claro, sí. o sea, no es por hablar mal del Epic Store. <risa> claramente, <risa> claramente, claramente, claramente. El eh, una plataforma de juego de ellos. De, de, sí, tipo, o sea, de, de, eso, eso yo creo que, que habla, o sea, yo creo que eso habla de la calidad del juego. En el sentido de que el prejuicio que existe de por sí con los juegos que están exclusivamente en la Epic Store eh, No mermó la percepción de calidad que tenía la gente del juego Y eso no. es, es, es parte del legado y el pedigree que tiene la que tiene el estudio claro, En el sí. fondo uno ya, ya a esta altura uno puede saber que si Super James te llega con una carpeta para una propuesta para un juego Tú sabís qué podías esperar, ¿cachai? Y por eso es lo sí. que... Eso es lo que después motiva a la gente a decir, pucha, viene un juego, pum, suscrito al tiro, tíramelo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! <risa> que oh, lamentablemente no es lo que pasó con, por ejemplo... Lamentablemente eh, no es lo que pasó con, por ejemplo, Cyberpunk. ¿Cachai? Una mm, claro. que mucha gente, teniendo en cuenta lo que había sido The Witcher, se compró Cyberpunk sin pensarlo. Y, ups... Upsi, claro. sí. sí, lamentablemente, Cyberpunk eh, sufrió una sucesión de malas decisiones que lo llevó a tener, a tener la crisis que está teniendo actualmente. Eh, sí. Ahí me recuerdo la frase de Miyamoto: que eh, el juego, si sale retrasado, posiblemente salga bien, pero el juego, una vez lanzado, es imposible volver a, a, a la, la, obtener la confianza del jugador. Sí, sí. Sí. Sí. Mejor sí. un juego retrasado que un juego adelantado. Sí, pero ahí, así. mira. Que bueno que me mencionaste eso, qué bueno que me mencionaste eso, porque esa frase es súper idealizada mm. Porque esa frase es alguien que no la diría a alguien que trabajaba en desarrollo de juegos, porque... Sí, obviamente te entrega todo el tiempo el mundo para trabajar en él Pero considero por un momento que la gente que está trabajando en Cyberpunk ¿Esta hueá se anunció cuándo? ¿En 2015? ¿14? Sí. ¿Cachai? ¿Son mira, mira, son cinco, seis, mil, seis años do, trabajando. Mil, en realidad se empezó a ten, tener el anuncio como el 2012, 2013. 2015 uh -huh. empezaron recién como a decir que, que ya tenían parte del título trabajado. Cuando, cuando sale ese famoso trailer, ¿cachai? Es, ese ese salió trailer, el Fue en Fue el 2000. Mil... Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo. No, no, no, no, no, ver, no, sí. no, el primero. Ah, el primero, sí, 2015, no, no, no, 2015, no, no, 2015, sí, 2015 se sí, no, no, no lo conozco. Mira, eso salió en el 2015, han pasado 5 años de eso, ¿tú cachai? Piensa por otro momento que cuando empezamos a hablar del, del, del stream, nosotros hablamos que ellos tenían 9 meses para terminar Hades, pero ¿por qué tanto se ponen ese tipo de fechas, cachai? No solamente sí. por las presiones de público y todo el asunto, sino porque también existe un concepto que es que te hostiga estar mucho tiempo trabajando en lo mismo. Te empieza a, sef, a agotar. Te cansa, sef, te, y te cansa. Te empieza a sef. aburrir. Porque tú no. Tú puedes ir, Cuando tú empezaste a caer en lo de, de empezar a demorarte, demorarte, empezaste a caer en el juego de que empezás a. Es el. Overmark, perder no? motivación, sef, el, el sef, Perder el, motivación sef, porque ya no veis que la weá no termina nunca. Mm. Y ese es, es lo otro, ¿cachai? o sea, por eso también es siempre dentro de toda la planificación de cualquier proyecto, es importante tener una meta. Por eso, por ejemplo, ellos hablaban en este documental que ellos tienen sus reuniones tenían siempre sus reuniones mensuales para sí. ir viendo qué es lo que se había logrado, qué metas seguían, qué había que hacer, porque es importante tener una fecha. Pero sí. lo que pasa, por ejemplo, en Cyberpunk, el problema ahí fue en la escala en lo que tú trabajas Mm -hmm. ahí estamos hablando de una cuestión que se había anunciado inicialmente para julio ponte. después lo tuvieron que mover para noviembre y después finalmente ya lo tenían que sacar para diciembre porque probablemente bueno, no me acuerdo, a donde yo me acuerdo, ellos no tenían ningún apuro en sacarlo y lo sacaron porque ya no querían saber nada más con lo wea. <risa> Sabes claro. que salga la cuestión como salga nomás sí. No, pero, pero ahí, ahí hubo, hubo, hubo decisiones que tuvieron que ver con los inversores, tuvieron que ver con el tiempo, con el presupuesto. Bueno, no, hay, hay Hay tanta expectativa, por eso, por ejemplo, siempre se bromea con el tema, pero piensa tú que, por ejemplo, Valve nunca jamás va a sacar Half-Life 3. Nunca jamás. No porque no pueda. Ya se aburrieron ya se aburrieron ya sí. es que es que de hecho ellos mismos lo mencionan en un punto dicen que las expectativas son tan altas sí. la idealización de eso es tan grande que nunca jamás van a poder hacer algo que pueda dejar a todo el mundo feliz Muy, mucha es, responsabilidad nunca van a estar ¿sabes? en una es, es, es demasiada responsabilidad imagínate bueno así oye, son las sería, cosas sería bueno sí. que Sí, sería, bueno, sería bueno que eh, revisáramos un poco el tema de la música de la porque me parece que es muy eh, interesante analizarlo desde vista gameplay, porque como decía, decía la pauta, es un juego en el que estáis todo el tiempo repitiendo lo mismo. Claro. Sí. Ahí es, es, playa te, es de nomás. Dale. Ya. Porque, claro, resulta que uno cuando te lo dicen, o sea, te, te, te lo mencionan, así como Este juego es que vaya a partir en la misma etapa y tienes que atacar y tienes que llegar hasta donde podáis y después empezar de nuevo Si lo piensas desde el punto de vista musical, por ejemplo, eh, no suena muy bien en papel Porque claro, es como, de repente, uno, uno piensa en el tema estándar de videojuegos que dura dos minutos, ¿cachai? Y que se lupea y que se lupea y que se lupea. y que claro... Sí. Hay, hay técnicas musicales que te que, que sirven como que tú puedes escuchar un loop de dos minutos 10, 15 veces y no te aburráis Pero un juego que se trata exclusivamente de que vaya a partir del mismo punto, de, del, mismo punto de, del juego una y otra vez infinitamente hasta que termine el juego sí. eh, es, es un desafío musical. Es bien, sí. bien importante. Entonces, ahí entra lo que, lo que decíamos del estilo. Y yo creo que precisamente el... Si bien tiene... Tiene influencia, digamos, de todo lo que es la cultura griega, porque es un juego que se basa en la cultura griega desde el punto de vista narrativo. También claro, tiene sí. que ver eh, mucho con el rock y el tipo de rock que se eligió para, para este, este juego en particular, que yo diría que tiene que ver mucho con los 90, fines de los 90, principios de los 2000, que era cuando se estaba experimentando el rock con todo lo, todo lo que tiene que ver con lo hipnótico, ¿cachai? con la repetición de riffs, de cierta forma, ¿cachai? Me recuerda muchas bandas como Tool, como Mechuga, que juegan mucho con la repetición de formas distintas, sí. ¿cachai? Entonces eso me parecía importante ahí recalcarlo, no sé si lo notaste ahora que, que estabais escuchando la música, Max, que es como que, parece que la música es repetitiva, pero te va entregando como cositas de a poco, ¿cachai? De por, poquito eso te sumando, durante, por eso los temas duran, por eso los 9 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, ¿cachai? con eh, 37 el que, que estoy escuchando ahora, weón. Bueno. Wow, no, sé qué, no sé qué te parece esa técnica aplicada ahí al concepto del juego, ¿cachai? O sea, yo no, lamentablemente yo no he jugado a la vez, pero por lo que me estáis diciendo, tiene mucha coherencia con respecto a lo musical, porque en el fondo, cómo mantener la oreja divertida, esa, esa, es, la, esa es la pega de claro, la música, ¿cachai? Ahí todo lo que es visual bombardeándote de, de cierta manera entre colores entre entre escenas cachai entre guas que están pasando muy rápido y la oreja que te está pasando en la oreja ¿cachai? y así no. como yo estoy escuchando la música mientras hablamos con mientras hablo con ustedes en ningún momento me ha parecido aburrido ni repetitivo en ningún momento ¿cachai? Y, y no la tengo no. baja la tengo igual más o menos más o menos fuertecita porque bueno estoy disfrutándola mucho pero tiene un, un concepto de, de, de ir repitiendo, como tú decís, como de ir agregándole cosas que funciona más o menos como las pedaleras, así cuando decís loop, ¿cachai? Que tú vas agregando cada cuatro compases una cuestión, que bueno, no tiene por qué ser cuatro compases en este caso, pero como va a ser la relación que me parece bien interesante, sobre todo porque hay instrumentos como el mandolín, y, y un, un, pero es un mandolín bien, bien peculiar, que me parece sí. que tiene sus raíces por allá, por, la, por, por Grecia, ¿cachai? Sí. Es una cuestión bien... O Sabía que me recuerda a Leech, al, al OST de Leichon Mythology. Se parece, sí. se parece bastante, sí. de hecho, se parece bastante, y tú cachai que Legion Mythology es en gran parte griego, cultura griega, ¿cachai? Sí. Entonces claro, me remonta a eso y cierto, cierto eh, figuras rítmicas y y, y ¿cómo se llama esto, y mmm, métricas que son bien poco no, bien poco de este lado del del, del, del, del digamos, del, del, del, del lobo de radio, ¿cachai? que son, deben ser un poquito más para allá, y yo creo que justamente por eso me recuerda también a la al OST del mitología y así que encuentro que lo que estáis está comentando tiene, tiene harto, harto fundamento. Güey. Está bastante claro, tiene, bueno. El, tiene que ver, por lo menos la música está súper está sí, ad hoc a lo, que, a lo que está pasando. Tiene mucho que ver con el concepto de avance que tiene el juego. Sí. Porque tú avanzáis y vais creciendo un poquito y vais creciendo un poquito. Y después la, las 10 etapas que te demoraste 40 minutos en pasarte, las pasas en 5 minutos. ¿claro? Claro. Porque tenéis que ir avanzando progresivamente. Y la música refleja mucho eso. Y me parece muy interesante. Sí. Sí, no, sí. tú tenés razón, vale, valía la pena por lo menos darse un, un tiempito y, y analizarlo Porque, aparte que es lo que hacemos eh, Tiene varios varios factores a analizar, bueno, está súper interesante no, Menos mal que lo quisiste un si, si no se habían fijado en ese factor y han no jugado el juego eh, Ponganle atención ahí a la música y cómo va cambiando a medida Porque aparte de lo que decíamos, o sea, cada vez que empezáis de nuevo, digamos el juego es la raja porque cada vez que empezáis de nuevo tenéis nuevas interacciones con los mismos personajes que están en el mismo sí. lugar. O sea, cada vez que empezáis, te encontráis con. Que tú eres el hijo de Hades, ¿cachai? Cada vez que empezáis de nuevo, te encontráis con Hades ahí que te dice, weón, nunca vais a escapar, no lo sigas intentando, ¿cachai? No se a que lo a intentando, sigue intentando. Claro, Espera, aburrete, weón, por favor. ¿Cachai? Y cada vez que empezáis de nuevo una nueva RAM, empezáis a hablar con, de nuevo con los mismos dioses y te dan otros poderes, ¿cachai? Entonces, eh, es muy entretenido. Eh, eh, es, es raro que sea entretenido un juego tan repetitivo, tan monótono. Sí. Es, claro. claro, tan monótono. Mm. Y, la, y la música lo hace muy bien, como para reflejar eso mismo. Es como que sí. es hagan, que mantengan algo entre comillas, monótono, fresco. fresco, fresco sí. sí. Sí. Concuerdo. Bueno, bueno. Eh, estuve revisando en Metacritic y el título, tanto en PC como en Switch, tiene puntaje 93 aves es <risa> caleta pues weón chucha. así que sí está sí, sí, reconocido se, y no por nada fue uno de los nominados dentro del juego sin niña. si no sí. y aparte recibió muchas nominaciones y obviamente se llevó el premio por ser el mejor juego independiente del año eh, sí, bienvenido bien, bien, bien. pero claro al final te habla el sello que está detrás del Super Giant Games que Tal como lo, lo estuvimos explicando, se nota que ya tienen un, una forma de trabajo que es se puede decir que es un sello actualmente. Sí. De hecho, oh. sí, yo considero lo mismo. Sí. Y por oh, lo mismo eh, lo... Eh, eh, se considera actualmente que los juegos indie son los que están eh, sobreviviendo el mundo de los videojuegos. Porque los juegos AAA, con toda la práctica y con los compromisos que tienen, eh, no entregan de la misma forma lo que uno espera hay mucha, a, a, con los juegos independientes que siempre tratan de hacer algo distinto Sí, hay mucha expectativa sí. también en los juegos, en la franquicia hay, hay demasiado en juego, y la, yo creo que de a poco la gente está dando cuenta que, que hay que darle también el espacio al, al, al microempresario por así decir como que claro. verdad. Sí. A, Corresponde ahí darse un poquito una, una vuelta por juegos indie, así que moraleja. Sí, claro. Oye, ya, ya, ah, no, ya ah, nos pasamos un poquito, pero porque son, son cositas que no hemos eh, dedicado y por suerte tenemos el espacio ahora para vierte, poder vierte, extendernos vierte, <risas> Oye, muchas gracias a todos los que se han suscrito por seguirnos. Eh, a todo lo que sea, no han seguido sí. crimson snow 9 térmules 7835 602, que también eh, nos da nos mando solidito de buenas noches y con esto da, damos cierre a esta edición de dore Beat muchas gracias ahí sí. ahí sí, me había equivocado de escena <risa> Eh, muchas gracias por eh, escucharnos y vernos en esta en transmisión de Dory Beat. No olviden eh, que pueden seguirnos a través de Twitch. Estamos saliendo los días lunes a las 8.30 eh, hasta las 10. No, tenemos, somos un podcast de 90 minutos. Y nos dedicamos a hablar de sí. juegos de música. Juego, la música de los videojuegos. Eh, en, de sus ámbitos. Y también aquí... Se encuentran presentes varios artistas. Muchas gracias, Metaru. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Tengenacan, por acompañarnos una vez más. Gracias, Patito. Gracias, Patito. Gracias, gracias, Patito. gracias, Patito. gracias, eh, gracias Recuerden gracias. visitar nuestro sitio www.paua.cl donde pueden encontrar todo el, el contenido que nosotros referenciamos. Eh, noticias, artículos, reseñas de videojuegos, de música, de cine, de televisión y de muchas cosas más. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Se nos pueden encontrar a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube. Donde estamos subiendo los capítulos de Torrebit y en Twitch. Eh, estamos realizando también, catando juegos los días martes y jueves. A contar de las 9 de la noche. Y eh, recuerden que aparte de estar en Youtube con el material de Catando Juegos y Dorrebit nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar a través de uh, Apple Podcast y Google Podcast, nos encuentran como Dorrebit Así que eso chicos. Estupendo, estupendo. Sí, vayan a escucharnos, cabrón. Vayan a sí, escucharnos. el capítulo está disponible al día siguiente. Eh, a contar de las 7 de la tarde lo estamos tratando de subir por esa horita. Así que si no nos viste, nos puedes ver al día siguiente en YouTube o nos puedes escuchar al día siguiente en Spotify. Así que eso chicos, sí, muchas sí, sí. gracias por ver en Yo, esta edición y nos estamos viendo la próxima semana. chau chau Chao, chao, chao. Dormir agua. Mucha agua, hace mucho chau. calor. Chau. ¡Báñense! ¡Báñense! ¡No hay suficientes duchas en el día para soportar el calor que hace!